Si estás pensando en rendirte, esto es para ti. Todo en la vida pasa por alguna razón, así que por favor ya deja de preguntarte por qué, sino para qué, si algo no te salió como tú lo esperabas, y aunque lo intentaste una y otra vez, no lograste conseguirlo, si con cada intento solo parece que te hundes aún más y más en el hoyo de la miseria, y es por eso que crees que la vida siempre te está dando la espalda observa muy bien tus alternativas puede ser que tengas muy pero muy buenas opciones pero como te has quedado prestándole demasiada atención a la puerta que ya se cerró no has tenido tiempo de observar las oportunidades que tienes enfrente si luego de buscar y buscar esas oportunidades no encuentras si notas que ya no hay ninguna posibilidad, pues tú te levantas, te sacudes las malas energías, creas tus propias oportunidades y empiezas a trabajar duro otra vez por ti y para ti. Trabaja duro por eso que realmente deseas. La vida no tendrá otra opción que simplemente concedértelo. Aprovecha esta vez, seguro te va muchísimo mejor que la anterior. Muchas personas... En este punto de su vida, cuando todo les va mal, solo empiezan a creer en la buena suerte y en la mala suerte. Creen que por más que luchen, que por más que trabajen, la mala suerte no los dejará avanzar. Dejan de creer en sí mismos y casi siempre, frente a cada nuevo reto, empiezan a decir ¡Ay, no puedo! Y es entonces, cuando la falta de confianza y todos los no puedo conjuntamente con la mala suerte que creen tener los lleva directito al fracaso. Se rinden al primer intento, dejan de luchar y solo deciden quedarse de brazos cruzados, viendo cómo logra éxito quien supuestamente sí tiene buena suerte. Pero no se dan cuenta que nadie triunfa por casualidad. Detrás de cada hombre exitoso hay muchas malas noches consecutivas trabajando, días completos, sin siquiera comer un solo bocado, horas y deshoras de trabajo constante. Definitivamente, la buena suerte en realidad es el resultado de prepararse, de trabajar continuamente y de estar al mismo tiempo en la búsqueda insistente de nuevas oportunidades. La mala suerte no existe. Existe la falta de confianza en ti mismo, existen todas las excusas que siempre pones solo para no luchar lo suficiente por ti, por lo que tú mereces. Así que ahora hazte un favor y cree en ti, porque si ni siquiera tú mismo crees en ti, nadie más lo hará por ti. Si no levantas la mano cuando tienes alguna duda solo por temor a la crítica, si no hablas por temor a que se burlen de ti, si no luchas por temor al fracaso, si no te levantas por temor a caer, puedes morirte hoy mismo y nadie te extrañaría. Así que ahora hazte un favor y vive una vida memorable. Recuerda que en esta vida, cuanto más duro sea el camino, mejor será la recompensa. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. De cada error cometido, siempre hay algo que aprender. Pero también se aprende observando y haciendo tuyas las experiencias de otras personas. Observa, aprende. No observes y critiques, porque eso... Eso sí que es de gente mediocre. De las cosas buenas de la vida disfruta y de lo malo aprende. Siempre sácale lo provecho a todo. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla con o sin dificultades.